Campeones de League of Legends en 10 segundos Kenen Cada 13 habilidades la tercera es tu unidad Tira electricidad Si el enemigo está marcado por la abusiva le hace más daño Cada 5 básicos el que sigue hace más daño Se convierte en electricidad y se pone a correr Cuando termina gana la velocidad de ataque Genera mucha electricidad Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios